Tengo que advertir que si no sabes qué es Death Note o no has visto la adaptación realizada por Netflix, este video estará repleto de spoilers, así que te aconsejo que quites el audio en 3, 2, 1. Parece que fue ayer cuando terminé de hacer la Death Note del cosplay malogrado de Miss con solo una cartulina negra, un cuaderno y liquid paper, conseguí hacer una imitación barata. Estaba tan ansiosa por hacer ese cosplay que ni siquiera pensé en la calidad de la peluca que conseguí en aquel entonces. No es que Misa me haya agradado del todo, pero se me hacía más sencillo disfrazarme de ella que de Light, L, Meto o el mismísimo Ryuk. Y el deseo de hacer cosplay gobernaba en mí, junto con el sano fanatismo hacia el cuaderno de la muerte. Y es que Death Note me atrapó como a todos los demás, quienes con suma atención seguimos a aquella historia. Y cómo no, si era una propuesta nueva con una estética atractiva y una narrativa enganchante. Seguramente quienes como yo han leído el manga Visto el anime o incluso los live-action japoneses, coincidirán conmigo en que Death Note es una obra de arte. Y estoy segura que también los creadores de la última adaptación realizada por Netflix pensaban igual. Días, incluso meses antes del estreno, la web estaba plagada de noticias sobre el elenco e incluso opiniones tempranas basadas en el tráiler. Dicho sea de paso, no soy una persona a la que le guste dejarse influenciar por opiniones ajenas, sobre todo con películas. Así que siempre trato de ignorar este tipo de información para darle una oportunidad a todas las producciones y así sacar mi propia conclusión. Así que el 25 de agosto, unas cuantas horas después de su estreno, a eso de la medianoche en mi país, Decidí darle play a la adaptación estadounidense de Dead Notes y mi primera impresión con los primeros 20 minutos fue que Netflix fue absorbido por Hollywood. Metieron problemáticas modernas como el bullying o el feminismo de manera indirecta, pero obvia para mí. Lo cual es entendible puesto que es una buena estrategia para conseguir la aceptación de un público desconocedor de la historia original que incluso podría molestarse con actitudes como la del megalómano psicópata del Light original con respecto a Misa. También el semblante delicado y dependiente de la misma Misa Mane. E incluso los movimientos que encuentran racista todo lo que no incluya a un afrodescendiente en algún papel protagónico o relevante. Por supuesto, es evidente que Netflix últimamente se ha inclinado a apostar por un buen rating que por historias más libres de ideologías influyentes como en un principio, desde que cadenas como Disney o HBO subieron a la web su propia plataforma de streaming. En esta adaptación resalta un light mucho más humano y menos dotado en un principio, junto con una misa llamada mía. Mucho más lista que superficial, un L afrodescendiente e impulsivo y un Ryok mucho más demoníaco que el carismático y adorable dios de la muerte del manga, con lo cual hasta me atrevería a suponer que hasta la religión podría estar metida con las producciones no independientes. Pero antes que nada me inclino a recalcar que Adaptación es un conjunto de cambios que se realizan en una obra literaria, musical, etc para destinarla a un medio distinto de aquel para el que fue creada. Por ende, no tiene que ser igual a la obra original. Así que por más que esta idea de alterar una trama tan buena con personajes tan ricos nos decepcione de Netflix, tenemos que aceptar que fue hecha para una cultura distinta que probablemente habría visto exagerada la inteligencia tanto de Light como de L e insultante la personalidad de Misa. considero que la mejor forma de no sentirnos tan decepcionados de cambios tan radicales es el pretender que es una película basada en un fanfic. En lo personal, prefiero a Mia, la misa gringa, que a la misa original. Y con esto entiendo el hecho de que Ryuk estuviera mucho más afín a Mia que a Light, porque aquí Light era un completo tonto comparado con el japonés y Ryuk buscaba obviamente que lo entretuvieran con muerte, muerte y más muerte Deseo, que por otro lado fue totalmente satisfecho por parte del intelectual light japonés Pero aún habiendo comprendido el porqué de cada decisión en cuanto a los cambios el tiempo en que se contó la película fue muy acelerado y tanto predecible Justo para obligarnos a pensar en ello y arrepentirnos con la llegada de la muerte de Mia. Porque a partir de aquí, Light dejó al descubierto un poco de la calculadora personalidad característica del original. Lo cual nos hace pensar en si él se pasó la mayor parte de la película pretendiendo ser un típico chico tranquilo de preparatoria estadounidense. O si la situación lo obligó a tomar decisiones más basadas en la lógica que en los sentimientos por tener el tiempo apretándole el cuello. Como sea... Este giro en la trama resulta bastante atractivo a mi parecer, sobre todo con L deduciendo que esa hoja era parte del mecanismo con el que Kira asesinaba e intentando matar a quien sería su principal sospechoso de ser el dios del nuevo mundo. Pero a pesar de que el intento haya sido interesante, queda el mal sabor de boca por el alterar una historia que ya está bien tal y como está. Conversando con un buen amigo, concluimos que este intento de acercar al público a esta historia nos habría dejado más relajados a los fans si a los personajes los hubieran cambiado con un nombre y todo. Tomando en cuenta que Ryuk es un Shinigami, quien al aburrirse decide lanzar su cuaderno para posteriormente divertirse con las decisiones que tomaba Light. Considero que habría sido interesante que la película fuera una continuación de la obra original, desarrollada en otro país, con otra cultura, como resultó ser, y no con la profanación tanto de la trama como de los personajes. Así que quizás la solución habría sido cambiar todos los nombres. Personalmente no me arrepiento de haber visto la película. Incluso considero que se merece una oportunidad. Por supuesto, siendo vista como la adaptación que es. Sé que hay la posibilidad de una secuela. Lo que considero es necesario para intentar arreglar este desastre. No espero maravillas del asunto, pero seguramente la veré. Nuevamente... Si eres fan de Dead Note, te quiero sugerir que lo tomes como un fanfilm o probablemente terminarás con una úlcera. Queda aún mucho que decir sobre el film, pero el tiempo es escaso. Espero que les haya gustado mi Ryuk tanto como a mí me gustó hacerlo. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense. Chao.